Que le enoja a la comunidad y ahorita la experiencia más, más nacional ¿no? y regional en el Marco, el marco Sur, y lo que le enoja a los pueblos es no participar del pastel. ¿no? Si no es eso lo que les enoja y los ha, ha llevado, por ejemplo, ahorita, se y, y, y, y menciona el compañero, los índices que se señalan para Bolivia, ¿no? que sí, bueno, tienen una, una diferencia como estaba el país antes de volver ya como estamos este, los pueblos indígenas en México y muchos este, de nosotros aquí en México, ¿no? Y si eso, finalmente la búsqueda, en realidad, o generan estos discursos o estas líneas, pero porque la búsqueda es otro sentido y tiene que ver con el económico. ¿no? Este, y finalmente, bueno, eh, pues, creo que muchos de los puntos que ustedes señalan ahí, ¿no? sobre todo hace una ponencia de, de Gaya, ¿no? creo que usted se juntó. todo eso que está ahí pues está en México es decir, el multiculturalismo, el nacionalismo, la interculturalidad vacía, ¿no? la irrealidad de las mujeres todo eso es existente, o sea, nada de lo que estuvo en las ponencias está ausente aquí en nuestro país eso señalando, pues, haciendo énfasis y bueno, me gustaría que nos mande la ponencia para revisar con más detalle cada uno de los datos, ¿no? que, que definitivamente nos permitirá ahondar un pues, poco en la reflexión. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues más que una pregunta, es un comentario, porque pues creo que en México pasa algo similar, ¿no? Cuando se hace la reforma del 2001, en realidad es una traición a los acuerdos de San Andrés, ¿no? Cuando comentaban esto de cómo se, se cerraron las puertas, se volvió a pensar o a negociar la legislación que ya estaba como naciendo de los pueblos, en México sucedió algo muy similar con la ley, este, con la reforma del 2001, ¿no? Entonces, creo que algo que, que se pone en la mesa y que me parece muy interesante es que lo común que tienen estas reformas constitucionales, estas leyes, es que despojan del elemento territorio a los pueblos, ¿no? O sea, el anclaje de la autonomía territorial no existe para los pueblos indígenas y esa es la base pues, de su reproducción ¿no? como social y cultural. Eh, entonces, bueno, yo soy geografana, ¿no? para mí es súper importante pensar el territorio en esta parte como multidimensional, no solamente como una tierra o un terreno, sino como todo un anclaje pues, espiritual, social, cultural, económico, ¿no? Entonces creo que, que como la búsqueda de la autonomía territorial podría ser una opción, ¿no? pero pues igual eh, me surge una duda, ¿no? porque si no es como plurinacionalismo ni multiculturalismo, porque al final son discursos que nacen con el neoliberalismo ¿no? para contener estas fuerzas, pues cuál sería como la, o sea, la forma de notar esa diversidad ¿no? o de sea, reconocerla en términos pues, horizontales, ¿no? o sea, más allá como de de como toda la, la carga política que tienen este, estos, estos discursos, ¿no? Entonces pues sí, como creo que la, la reconstrucción de la identidad a partir del territorio, ¿no? podría ser como, como, como una un aporte ¿no? a, a, esa, a esa pues lucha. Ah, gracias y gracias por nunca nos texto. Muchas gracias. Solo quería comentar algo al respecto del análisis que se hace con Ecuador y Bolivia. Me parece que, digamos, por el tiempo también, e independientemente de que no conozca la lectura que nos hiciste llegar este, la doctora Fergaya, creo que no se habla mucho del contenido social, del movimiento social en Ecuador y Bolivia, y en este sentido de la agenda de cada grupo. Digamos, Creo que desde aquí se ha visto como un movimiento indígena y como un movimiento indígena. Digo, resaltamos esta parte, por supuesto que es importante, pero el contenido social de lo que lleva a la presidencia a Correa y a Bolivia no es netamente indígena en todos sentidos Y cada grupo tiene una agenda particular y de ahí, digamos, en el reflujo actual que existe en cuanto a la conformación del Estado Nacional en estos, dos, en estos dos países. Entonces me parece importante destacar esta situación porque si no, parece que en efecto digamos, tanto Correa en su momento, ya no hablamos de Leni porque es otra cosa totalmente diferente este, y Evo en el caso boliviano están teniendo la generación de políticas que atentan directamente contra el indígena ¿no? entonces sí me parece que es importante visualizar este contenido social del movimiento la otra, digamos, es que pones en la mesa el gran debate y la disyuntiva de explotar al hombre o explotar a la naturaleza ¿no? la situación esta que ya Alberto este, Acosta había propuesto la cuestión de la maldición de la abundancia me parece que sí es importante traerla a, a discusión porque desde aquí parece que en efecto estamos atestados de nuestra activista y como tú los consideras de este, reencarnación del indigenismo y del populismo y sí me parece que habría que separar eh, en la cuestión económica de la política social por, solo por considerar dos ámbitos que sí me parece que han tenido repercusiones a partir de la llegada de Correa en Ecuador y por supuesto de Evo en Bolivia. Y bueno, solo comentar hacer un, un, un breve paréntesis. Eh, hace un par de años estuvimos con Alberto Acosta en Ecuador, en, en Plaxo. Eh, iba con nosotros una compañera del Movimiento de Afectados Ambientales, aquí en México, y en contra de las presas. Entonces, cuando hablábamos con Alberto Acosta, Alberto Acosta nos decía que ellos estaban impulsando una política para la colocación de mini hidroeléctricas ¿no? para la generación de energía, y mi amiga se fue de espaldas, porque desde aquí, y desde el movimiento de los habitados ambientales en México, se advierte que las hidroeléctricas ¿no? son los proyectos de muerte que van a acabar con todos los ríos. Cuando llegamos a un país en donde supuestamente había una política mucho más eh, progresista, y donde ellos están planteando que la matriz energética debe estar basada en la generación energética a partir de hidroeléctrica ella se va de espaldas yo entonces, creo que esa es una cuestión ahí que habría que debatir ¿no? entonces, si eh, desde aquí vemos esta situación como de avanzada y de alguna u otra manera que está colocando como ciertos aspectos que hay que considerar para el caso mexicano por ejemplo este, o si nos vamos a quedar de alguna manera en la, si eh, es el cuestionamiento que me parece fundamental de cómo está derivando todo este movimiento. Gracias. Bueno, entonces vamos a, a darle la palabra primero a la doctora Isabel Leonardo y posteriormente a la doctora Gaya para que finalice eh, eh, sobre las preguntas, sobre todo las que se refieren a la Biblia Por favor. quería este, hacer referencia como a las cuestiones generales que han mencionado, este, Bueno, hay algo que me parece muy importante como clarificar, este, que son las diferentes etapas que han pasado las luchas indígenas en América Latina, este, porque de repente creo que este, nos enfocamos mucho en lo que fue el multiculturalismo, lo que es la propuesta de la interculturalidad, que fue un poco más crítica que el multiculturalismo. Y yo me pregunto si en la actualidad no estaríamos en América Latina ya en una etapa de post multiculturalismo, ¿no? Entonces, hubieron diferentes etapas en estas luchas indígenas. En los años eh, 90, efectivamente, eh, la lucha, eh, el objetivo sobre todo, era obtener el reconocimiento por parte de los estados, ¿no? Primero, tan solo, eh, tan solo a la existencia de pueblos indígenas al interior de los estados-nación y después el eh, reconocimiento a sus derechos, ¿no? Este, se dieron todos estos procesos muy importantes de incorporación de la legislación internacional sobre pueblos indígenas, de reformas constitucionales en materia indígena ¿sí? en algunos países que no se hicieron estas reformas y hay algunas leyes mínimas como les comentaba en el caso de los países del sur de América y después viene otra etapa en América Latina y en las luchas indígenas, yo creo que eso hay que tenerlo muy claro como para no confundimos, ¿no? Que la etapa que estamos viviendo actualmente tiene que ver con eh, un proceso muy importante que fue la implementación del modelo económico neoliberal en América Latina en los años 90, casi a la par que se hacían esas reformas constitucionales en materia indígena y sobre todo este, con el auge de un eh, modelo de acumulación de capital que es el extractivismo, ¿verdad? Que se ha puesto, este, que se ha reactualizado en América Latina en las últimas décadas, ¿no? Entonces, yo veo aquí una contradicción fundamental, ¿no? Este, eh, hay como un choque de consensos, le decía a Maya, a Gaya, perdón, hace rato, este, al inicio del evento, hay como un choque de consensos, ¿no? Se da un consenso en materia indígena en los países latinoamericanos en los años 90, incluso también se, va, se da un consenso en materia ambiental, ¿no? Este, a nivel internacional se suscriben muchos tratados internacionales sobre diversidad biológica, recursos naturales, etcétera, los, el convenio de la OIT, ese sobre pueblos indígenas, etcétera, pero también se da, eh, por otra parte, este consenso de Washington sobre las políticas neoliberales, ¿no? Y también se da actualmente lo que le llama Maristela Esfampa, una teórica argentina, el consenso de los commodities, ¿no? Entonces, ahí hay un choque muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que eso, sin conocer este yo y de estos casos de Bolivia y Ecuador, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? con eh, esas contradicciones que vemos actualmente en los países latinoamericanos entre eh, en la aplicación de estas políticas de reconocimiento de los derechos indígenas no, y por otra parte los compromisos que se han asumido con los agentes privados y con los agentes extranjeros. ¿no? Y este, otra cuestión, eh, esto que decía el compañero, ¿no? de cómo analizar comparativamente, decías, ¿no? este, como tener siempre eh, como referente en el caso de México. ¿no? Yo ni siquiera soy chilena, ¿no? pero he estudiado bastante por Mapuche, pero efectivamente o sea, esa mirada comparativa me parece muy enriquecedora. ¿no? Este, y a mí, bueno, yo soy de formación internacionalista, tenía relaciones internacionales primero, después sociología y este precisamente el análisis comparativo me permitió darme cuenta este, de los avances y de los rezagos en uno y otro caso en América en América Latina en materia indígena de los ritmos diferentes que se ha seguido en el reconocimiento de los derechos indígenas y este bueno de los déficits no de los retos que por ahí enfrentamos entonces por ejemplo en México no en México eh, como en Bolivia y en Ecuador tenemos una legislación este pues importante, me parece, ¿no? Y a lo mejor este se me van a estar encima, ¿no? Pero yo siempre he tratado de enfatizar, o pues, la importancia de esa legislación, ¿no? Porque si lo comparamos con otros países de América Latina, este Chile, por ejemplo, ¿sí? Este, donde no hay este reconocimiento, ni siquiera de que existen los indígenas, o sea, no hay herramientas jurídicas de apelación, ¿sí? Los indígenas no tienen esos recursos, ¿no? O sea, si en la misma constitución ni siquiera te reconocen, ¿sí? Tu existencia. O sea, yo creo que es el racismo ya llevado de extremos, ¿no? Entonces, en México, este, digo por lo menos tenemos esa, esa, este, esa legislación, ¿no? Este, el artículo, este, 4, creo que, que se reformó en el año 94, luego se hizo la reforma de 2001, el artículo 2, ¿no? Entonces, este, pues sí es muy importante como mirar comparativamente para ver, ¿no? Los avances y los retrasos en la materia. Y bueno, como les decía, este. Eh, a, su, a su momento, este, pues tomar en cuenta también el momento que estamos viviendo, la hegemonía neoliberal y el auge extractivista, ¿no? Para ver qué es lo que está fallando con la implementación de los derechos indígenas en la región latinoamericana. Gracias. Bueno, muchas gracias. Eso también este, eh, contesta un poco a por qué se incluye o por qué nos importa a nosotros en el seminario incluir los temas de nuestra América, ¿no? Este, creo que somos hermanos en... Eh, en situaciones que nos afectan comúnmente frente al capitalismo global. Estamos viviendo lo que Aníbal Quijano llama la colonialidad del poder, o lo que eh, don Pablo González Casanova llama colonialismo interno o hermofagia cultural, que mencionó la doctora Gaya, citar a Héctor de Escolando. Entonces, por eso es importante conocer las experiencias de otros países de nuestra América, comparar, sí, pero también tomar como ejemplo esto, esto que está pasando. ¿no? Bueno, este. Te okay. ¿Quieres terminar Ah, okay. sí, sí ¿no me te... ¿No se No, me faltaba esto que decía un compañero del plan Cóndor en Sudamérica, ¿no? Del capitalismo, el neoliberalismo, el extractivismo. Si sí, había un plan maestro detrás de todo esto. Y este, bueno, efectivamente, yo sí tuve la oportunidad de estudiar un poco de esto en el caso de Chile, ¿no? La modelación del espacio geográfico, ¿no? En términos este, de un, este yo le llamo un espacio de mercado, ¿no? O sea, y creo que sí hubo una intencionalidad política muy clara, ¿no? Por parte de Augusto Pinochet, que incluso era geógrafo, ¿no? Entonces, este, o sea, hay una, uh, o sea, el territorio chileno está conformado, o sea, hoy en día de una manera que, bueno, al norte están las mineras, al centro están eh, la industria forestal, ¿no? Están este, las salmoneras, las pesqueras más al sur y bueno, ya más al sur con el, el pueblo mapuche, están las hidroeléctricas, ¿no? Entonces, eh, creo que sí hubo una, una intencionalidad clara ahí para modelar el espacio geográfico, al menos en el caso chileno, pero creo que también se aplica para el resto de América Latina si hay estudios al respecto, ¿no? de cómo este, pues, se ha tratado de crear toda una red de infraestructura en toda América Latina para integrar, para emplazar los proyectos este, los megaproyectos ¿no? Sí, exacto sí. ¿no? sí, muchas gracias doctora Maldonado, vamos eh, a que nos haga el favor la doctora Gaya de responder a las preguntas que se pusieron en la mesa gracias, y gracias por todas las preguntas comentarios, parece eh, que son muy importantes y que aquí no podremos agotar, digamos, la discusión, pero lo lógico es para dejarlo para otras sesiones también de seminario, porque vemos que en todos los comentarios estamos como chocando, como una contra pared, eh, cuando hablamos de la etnicidad, de las luchas indígenas, de los derechos indígenas, también en lo que eh, dijo la doctora Maldonado, eh, las etapas, en esas luchas, me parece que también en esas etapas el mismo movimiento indígena, eh, las mismas sociedades iban también descubriendo límites, alcances de, su, de esas luchas, pero también sus límites. Y eh, hoy en día parece que chocamos muy fuerte contra esa pared cuando ya tenemos estados plurinacionales, ya tenemos muchos reconocimientos constitucionales y eh, tenemos gobiernos progresistas que eh, según superaron el neoliberalismo y vemos, pero no cambian las cosas no cambian las cosas ¿por qué no cambian? ¿no? Eh, entonces, la gran pregunta para mí es esa pregunta por el sistema en el que vivimos ¿no? también por eso eh, los movimientos indígenas muchos los llamaron antisistémicos ¿no? eso también tiene sus, sus diferentes etapas, colores, no todos los movimientos, no en toda la etapa son antisistémicos pero ¿qué sería lo antisistémico de esas luchas? que me parece que, que es rico destacar ¿cuál es el sistema entonces? ¿No? entonces yo eh, puse mucha atención en, el, en la parte, gran, gran parte de ese sistema, el Estado-Nación el Estado-Nación como tal, sus leyes, el derecho que podemos ejercer dentro de ese Estado-Nación la democracia liberal que finalmente todos estamos, eh, los movimientos indígenas también eh, cooptados por esa, esa lógica de la democracia liberal ¿no? vamos a cambiar los gobiernos, viene Evo Morales, va a ser presidente y vamos a cambiar las cosas y no cambia eh, el, el constitucionalismo mismo, ¿no? que los mismos pueblos, tanto los movimientos indígenas aquí dijo el compañero eh, muy bien, de que no son, no solo es movimiento indígena, yo lo subrayé porque era mi tema pero con, junto con el movimiento indígena teníamos movimiento movimientos popular, obrero, maestros, o sea, un frente como amplio de esas luchas, pero yo, yo me concentro en, en lo indígena eh, en el sentido del de cambio de paradigmas, del proyecto que se tenía. Finalmente nos encauzamos en Bolivia eh, con una gran rebelión que se llama ciclo rebelde 2000-2005 que empuja después eh, le da el poder a Evo Morales poder del gobierno, eh, pero donde se proyectaban otras perspectivas, otro tipo de democracia, romper con el Estado-Nación, por eso se habla del Estado plurinacional, de romper con la democracia liberal y eso nos lleva también a la cuestión económica. Todo eso del Estado-Nación, del liberalismo, es una herramienta del capital, lo anuncié allá un poco, cómo nace el concepto del Estado-Nación, como un concepto burgués, una herramienta del capitalismo naciente. Pues finalmente, si vemos el Estado como algo neutral, ¿no? como la única plataforma, ese Estado, ese Estado que existe, el Estado-Nación, una plataforma de diálogo, un contrato social, ya estamos equivocados. Si vemos el Estado-Nación que existe como una herramienta del capital, y aquí recupero el marxismo, ¿sí? que no es cosa del pasado, que hay que tenerlo presente, hay que dialogar con el marxismo y flexibilizarlo también a las nuevos, nuevas circunstancias, pero eh, el mensaje clásico de Marx para mí sigue vivo. Si lo vemos así, vemos la luz del túnel, ¿no? ¿dónde está el problema? Entonces también para lo legal y las leyes, también lo podemos ir repensando, despensando, ¿no? hay que despensar muchas cosas para después repensar. Eh, y ver, como aquí también se dijo, el sistema mundo. Entonces, las luchas incluso muy localizadas, muy chiquitas, de comunidades, finalmente, ¿contra quién luchan? No? El sistema capitalista, el sistema mundo, como dice compañera, la mano negra que está atrás, que sí es el imperialismo norteamericano, pero ahora cada vez más en América Latina, el chino. China y su presencia en América Latina, y sobre todo en los gobiernos progresistas, que se dijeron que, bueno, los gringos son malos y los chinos son comunistas, entonces los dejamos pasar. Eh, y ahora los, la deuda de Ecuador y de Bolivia con China, las inversiones chinas, las minas a cielo abierto, carreteras, todo eso ya es el, el, el capital chino y también la represión muchas veces contra los sindicatos. ¿Sí? Nadie se pregunta cómo son los sindicatos en las empresas chinas porque no ¿Sí? O sea, las quejas de los obreros bolivianos contra las empresas chinas y la violación de los derechos de obreros entonces no hablamos solo de derechos indígenas y territoriales, sino simplemente derechos de trabajadores eh, son flagrantes ¿no? esas violaciones y el, eh, la mano negra de China dentro de, de, de ese proceso de commodities y eh, del extractivismo eh, es muy importante ¿no? entonces yo diría que Estados Unidos sí sobre todo en los países que siguen en el consenso de Washington pero en los países que se supone que lo superaron tenemos el, el, la, el papel de China muy importante y Brasil también hasta hace poco se decía el imperio regional ¿no? subimperio sub pero Brasil tiene mucho impacto también en lo que pasa en lo económico y geopolítico en, en el cono sur en, en ese sentido ¿Cómo vamos a cambiar entonces la realidad? Las luchas indígenas plantearon otro tipo de Estado, otro tipo de democracia y otro tipo de economía. No socialista, no, no se habla de eso, no, no tiene que ser socialismo del siglo XXI, pero otro tipo de economía porque la economía capitalista es contraria a las luchas indígenas. Entonces, siempre vamos a tener ese, ese desfase entre el avance legislativo, porque la realidad es otra, porque el sistema es otro. ¿Sí? Entonces, tanto los intereses del Estado-Nación y la política liberal de representar, suplantar realmente a, la, a las personas como los intereses económicos del capitalismo mundial van a ser contrarios a todas las luchas por el territorio ¿no? por los recursos eh, y por reconocimiento real de la autodeterminación de los pueblos simplemente no entran en esa agenda por eso en Bolivia y Ecuador vamos a ver ese choque sobre todo en Bolivia, porque en Ecuador sí hubo un movimiento fuerte, desde el movimiento indígena al movimiento popular, pero no tan fuerte como en, en Bolivia. Eh, en Bolivia sí se pensaba en tiempos de cambio real, de que algo iba a pasar, porque la potencia desde abajo era tan eh, importante, de que sí, eh, incluso en crisis el Estado nació el mismo, ¿sí? lo que no pasó para mí en Ecuador. Entonces puso en crisis el sistema de partidos, puso en crisis la democracia liberal, puso en crisis todas las, los, las normas, digamos, no son neoliberales, liberales, simplemente capitalistas y de democracia occidental. ¿Y qué pasó? Y finalmente se canalizó todo otra vez a través de, del sistema de partidos a quien más tuvo mucho que ver para monopolizar esa potencia social que decía nada de partidos políticos. ¿no? Sí, una Asamblea Constituyente, pero popular, sin derecha, sin oposición en ese sentido. ¿no? Todo eso finalmente se canalizó a través de partidos políticos, monopolio del MAS, con la presencia de derecha, renegociando la Constitución, y se salvó, se dio como tubos de oxígeno a todo el sistema que antes se, se criticaba desde abajo. ¿no? Entonces se salvó la democracia liberal, se salvó el capitalismo, y lo que hace Evo Morales y el vicepresidente García Linera, bajo el discurso de izquierda, bajo el discurso de... Eh, sí, se hablaba del socialismo, se hablaba del, del otro capitalismo, se hablaba de muchas cosas de izquierda, pero finalmente eh, lo que se hace es profundizar el, el capitalismo, el extractivismo, incorporar cada vez más personas al sistema capitalista modernizar en ese sentido modernización significa estado-nación y capitalismo penetrar los, eh, los territorios que antes no estaban penetrados conectar el país con carreteras y eso para muchos, porque también cuando hablamos pueblos indígenas hay muchos sectores, muchos pueblos y también sectores dentro de los pueblos hay una nueva élite indígena capitalista entonces eh, para ellos lo que hace el gobierno está muy bien hay muchos sectores de la población, sobre todo quechua, aymara, que mejoraron su, eh, su nivel de vida, ¿sí? pero ¿por qué? Por la incorporación al mercado. ¿sí? Entonces, hay un, eh, Raquel Gutiérrez dice que hay dos horizontes en esas luchas. Un horizonte que es más uso nacional, popular, ¿sí? que después en el gobierno se convierte nacionalista y populista, que es otra cosa, que no critica tanto el capitalismo, más bien quiere el pastel. Queremos ser incorporados en el reparto del pastel. En ese sentido, ese sector popular eh, va a estar satisfecho hasta cierto punto, porque sabemos que esas políticas de eh, reparto de bonos, asistencialismo, clientelismo, están limitadas por los precios de commodities. Entonces, tenemos dinero porque los precios de gas están bien, cuando bajan los precios de gas ya no hay dinero, no hubo ninguna reforma estructural del sistema es extractivismo tenemos dinero del excedente del gas, por pues, ejemplo, en Bolivia y lo podemos repartir, lo podemos gastar en algunas obras, además, ¿cómo lo repartimos y cómo lo gastamos? a nuestras bases votantes ¿sí? no es por igual a todos, incluso hay comunidades donde una parte de sí tienen casas nuevas y otra no, porque unos votan por más y otros no hay castigo, hay premio, ¿no? lo conocemos de México, de PRI, es clásico PRIsmo, ¿no? Eh, en Brasil, por ejemplo, ¿cuántas personas, cuántos niños salieron de la pobreza durante los el, el eh, de Lula y de Dilma? Muchísimos. ¿Y ahora qué? Otra vez cayeron a la pobreza. ¿Sí? Y no por la derecha, simplemente porque el mismo sistema económico no era sustentable. Entonces, lo mismo, la pregunta es. Se justifica la depredación de la naturaleza, eh, la aniquilación de los pueblos indígenas que viven en el territorio, porque queremos sacar el petróleo, queremos sacar el gas, lo sacamos, lo vendemos, lo repartimos dito de ese dinero para sacar por cinco años de la pobreza y después, ¿qué pasa? No tenemos ni gas, ni petróleo, la gente vuelve a la pobreza, no hay selva, no hay territorio, no hay pueblos indígenas. En ese sentido, eh, las políticas económicas de los gobiernos progresistas chocan contra la pared. ¿no? Y más bien, eh, digamos, no son ni siquiera arena en, en las rueditas del sistema capitalista mundial, sino son el aceite. ¿sí? Porque podríamos decir, bueno, no podemos hacer gran cosa, es un, un gigante el sistema capitalista, pero por lo menos arenitas, ¿no? poner trabas, no son trabas, es aceite y quien lo paga, lo pagan los pueblos indígenas, los pueblos indígenas eh, en sus territorios aunque ¿no? defienden sus modos de vida, todavía no capitalistas ¿sí? eh, que muchos con esa mirada racista histórica que vimos dicen bueno pues ya están condenados a, a la desaparición. así es el mundo, así es la globalización no vamos a sacrificar nuestro desarrollo nacional por unos cuantos allá en la selva y eso es el discurso también de los gobiernos de Correa, de Evo Morales. Pero se trata de eso unos cuantos en la selva, o finalmente es una pregunta por todos nosotros, hacia dónde vamos, porque ese sistema no funciona, no funciona para nadie, eh, y ese desarrollo no funciona para nadie. Entonces yo más bien invitaría, en vez de peleas chiquitas, ¿no? si tienen razón, los si mejoraron las cosas, algunas cifras, ver el sistema en general como tal, y ver finalmente ¿no? quiénes son las víctimas. Primero las víctimas, pues los indígenas, pero después todos nosotros. Finalmente. ¿no? Entonces, con eso primero que parece que ya nos pasamos bastante. Las, ¿sí? Dos y cuarto, tenemos oportunidad hasta las dos y media, o incluso nos están diciendo también este, que a las tres podemos todavía salir sin, sin problema ¿no? en las Casa de las imágenes, ¿no? Entonces. Eh, pues definitivamente lo que estamos viendo con las exposiciones de las doctoras que nos hicieron eh, el favor de venir y de exponernos sus trabajos son varios aspectos que tocan sobre todo la legislación, el derecho el reconocimiento y por supuesto la reproducción del discurso jurídico en este caso que se identifica con el Estado, Estado y Derecho se, se retroalimentan y se reproducen simultáneamente en este sentido bueno, un falso reconocimiento y una reproducción del mismo sistema capitalista del mismo colonialismo interno ¿no? entonces, nos pues agradecemos mucho la presencia de la doctora Gaya y de la doctora Excel eh, tenemos bueno, teníamos planeado para esta vez pero se los dejo a ustedes comenzar con una introducción a los derechos indígenas lo que habíamos planeado para la clase pasada pero por el tiempo, bueno, pues no fue posible entonces dado que no está establecido en el programa inicial del seminario terminar más tarde sino terminar a las 2 de la tarde bueno, se los dejo a ustedes porque no fueron este, avisados eh, si, si gustan quedarnos un poco más para comenzar con esa clase porque sería una clase introductoria a los derechos indígenas para colocar más o menos, comenzar a hablar precisamente sobre la evolución de las reformas en México en materia de pueblos indígenas, reformas constitucionales, los movimientos que impactaron o que provocaron este tipo de, de reformas legales, la evolución del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional y comenzar a hablar, por supuesto, del bloque de constitucionalidad, lo que implica hablar de los derechos humanos en la reforma del 2011 en el artículo primero constitucional. Entonces, vamos a hablar de eso, este, se los dejo a ustedes, porque son ya casi dos, dos y media, nos quedamos a comenzar este, esta clase o la planeamos para después, ya pensando en que vamos a salir alrededor de las 3 de la tarde. Yo creo que estaría bien para después, pero igual estaría bien este, que se grabara por quien no pueda quedarse, la pueda de ver después. Bueno ya vamos a, vamos a, a salir a, a esta hora, ¿no? Entonces lo que se alcance a, a grabar está, está bien, ¿no? Hay cosas que nosotros no puedo ahorita decirles si se van a poder hacer o no, dependo de, de la Casa de las Humanidades en este caso, y de lo que habíamos este, acordado en el principio, ¿no? Que era a las dos de la tarde por una situación de, de espacio, por supuesto, y de orden. Este, nos están dando la posibilidad sobre todo durante estas primeras sesiones de terminar hasta las 3 de la tarde como máximo entonces, este, ¿quién se pudiera quedar el día de hoy? No, yo, quiero puedes... yo quiero hablar sí. es que, perdón, me parece injusto para los que nos tenemos que retirar que okay. se haga en este momento okay. dado que tenemos el horario de 11 porque de la no sé, mañana Sí, si estuve preguntando no se les mandó el correo para decir que no, no, y originalmente, de tenia, perdón, originalmente teníamos el horario de 11 de la mañana a dos de la tarde estamos comenzando 11.30 de la mañana la sesión me parece que esa media hora tendría que aprovecharse este, porque si no este, ahorita es injusto para los que nos tenemos que ir y planeamos un poco la, la, la, la función de este okay, tiempo bueno, entonces vamos a Vamos a dejarlo entonces para la próxima sesión, este, tomando en cuenta que saldríamos a las 3 de la tarde. ¿Está bien? ¿Para ustedes? Pero comenzando a las 11 de la mañana. Comenzando a las 11 de la mañana, yo, es que la idea es empezar a las 11 de la mañana. No sé, siempre hay algún tipo de conflictos o de retrasos, pero trataremos de, de poner atención en ese aspecto que nos están mencionando. y, y bueno pues, Vamos a forzar esto, tienes toda la razón, son 30 minutos que podemos aprovechar en, en, en avances en este sentido, en estos aspectos este, generales que, que toca el seminario ¿no? y que tocan todos los ponentes, antropólogos, sociólogos de diferentes formaciones necesariamente están, es, estamos hablando de estos derechos reconocidos. Entonces vamos a, a, a empezar a hablar puntualmente de manera introductoria de este texto, muy bien, muy bueno, pues entonces lo dejamos ahí, muchas gracias. Dicen so, so, sí, que sí voy a pasar la presentación, sí, sí, sí te la depido a ti. Sí, sí, sí. sí. Para, este, Y Uriel pues, va a ser el encargado de, de enviarles toda esta información a los correos electrónicos. Parece que hay algún problema de comunicación con algunos correos, que está mal, probablemente es por mi culpa, no sé, este, porque yo le pasé los correos. ¿Ya se arregló eso? ¿Ya, ya fuera con Uriel y...? Gracias. Gracias. Es que dijeron que que faltan, yo o sea, si un compañero falta, por favor, baja.